Viendo el póster de Across Spider se... Verse cuando de pronto sí, yo me entres espectacular Spider Man vuelve volver, volver a la espectacular me daña. pero eh, tranquilo, eh, no sé si ha hablado o, o solo un cambio al fondo, no sé. Aunque está delante en el póster, pero Importante no, creo capaz, secundario, ojalá. Pero vamos a ver, espera. Eh, si El protagonista obviamente no es. <risa> El, <risa> El multiverso Aquí podría así. ser real debido a este objeto. Una moneda ¿Qué? de un futuro alterno fue encontrada en México. Esta noticia dio la vuelta al mundo y generó diversas teorías. La fecha que Nunca venía en nada. la moneda es del año 2039 también podemos ¿Eh? ver la esvástica pero tengo que censurarla para evitar que eliminen el vídeo arriba se encuentra una frase en español que dice nueva alemania al reverso también podemos ver otra frase en español que dice independencia y libertad pero lo más impresionante es la frase en alemán que significa todo en una nación lo que significa que esta moneda viene de un futuro alterno donde alemania habría ganado la segunda guerra mundial a estos objetos se les conoce ¿Eh? como part que el inglés significa objeto fuera de lugar existen varios objetos fuera de lugar un ejemplo es este un cráneo de hace miles de años con un agujero de bala cómo es posible será esto causa de un viajero del tiempo o será que la bala pudo haber atravesado un portal y viajar al pasado para impactar en el cráneo de esta persona otro ejemplo es este hombre que antes de ser atropellado estaba confundido y asustado lamentablemente perdió la vida después del accidente pero este hombre llevaba una vestimenta de una época pasada y tenía consigo dinero antiguo y una identificación muy vieja que ya no era válida. Después la identidad de este hombre fue revelada. Se dijo que esta persona había desaparecido hace muchos años. Por eso se encontraba confundido, pues había aparecido en otra época. Hay una teoría que dice que el tiempo mm. no es lineal. Cuando el tiempo del futuro roza con el tiempo del pasado se crean portales por donde se puede atravesar. Lo mismo podría pasar Fantástico, con el multiverso. Bro. Se dice que el multiverso es real y cuando un universo pasa muy cerca de otro se crean grietas o portales por los cuales se pueden viajar ¿Te imaginas luego? A ver si atravieso esta <risa> pared capaz de tener otra dimensión ah, Ay, ¿Será esto cierto? Hasta ahora hay solo teorías ya que no hay nada probado teorías, Es probable no pasa, que esta pero... moneda haya pasado por estos portales O que este hombre haya pasado por un portal del tiempo Voy a aprovechar y voy a ir a volver agua oh, ahora vengo Voy a aprovechar y voy a ir a por agua, ahora vengo mm. Mm. Voy a aprovechar y voy a ir a por agua, ahora vengo Vaya tranquila, no, no, ya me voy Te doy 200 pesos y te comes el chocolate de un kilo en menos de 10 minutos no, no he no voy no, a no, <ríe> Si te comes el diabetes, chocolate de un kilo en menos de 10 minutos te doy 500 pesos No ¿Imposible? No, bien, tú? ¿tú ¿tú? Gusta el chocolate. Si te comes el chocolate de un kilo en menos de 10 minutos te doy 1000 pesos No, no. ¿Imposible? Estoy, estoy, estoy matado en desayuno, me va a agarrar no. algo Hola, mira Si te comes el chocolate de un kilo en menos de 10 minutos te doy 2000 pesos No ¿No? No, no, no ni en pedo Amigo, ¿todo bien? Si te comes el chocolate de un kilo, al menos de 10 minutos, te doy 8000 pesos No sé, me da la ¿Qué decís? Son 8000 pesos Mira, si te comes la mitad, te doy 4000 ¿Lo vas a hacer? Vamos, bro Dale, lo intentamos Ahora vamos a abrirlo Acá lo tenemos, gente Voy a ah. un poquito a ver cómo está Está ah, rico conseguir el chocolate, pero todo eso Está ah, bien no. Bueno, bro con el temporizador, acá lo tenemos uh, ya. por 10.000 pesos. Agarrar el pedazo. Ya Por 10.000 pesos. A ver si, ¿no? bueno. gente, ahí fueron a comprarle un agua mientras él le está comiendo el chocolate. síganme los que no me siguen que hay muchos que miran los videos y no me siguen todavía. Oh. Tiene ayudas 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1 Hasta ahí quedó el contador Te comiste un tercio más o menos Bueno, bro, mira, te comiste un tercio de todo el chocolate El total eran 8000, la mitad son 4000 Un tercio son 2600 pesos ¿Cómo te sentís? Mira, pero lleno. Lleno. ¿Gana de vomitar. No. No. Tenés. Te doy 3000. Te no. doy 200. Enseña de atrás. A ver, no lo quería enseñar así, pero si os podéis así... <coughs> Perdón. ¡Ah! Yeah. No. No, oh, qué caro! Ocurrió algo escalofriante enfrente de su casa. Bro.